Hola amigos, este su espacio Enfocado TV soy Robert González, como siempre desde la República Dominicana, pero en algún punto de la geografía nacional. Ahora me encuentro precisamente en la carretera Mella rumbo a la comunidad de San Luis. Nos estará llevando a cabo el segundo encuentro previsto de este programa que el gobierno ha llamado El Gobierno en las provincias. Un encuentro que estará presidido por Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reserva en compañía de la comisión designada por el presidente para poder dar seguimiento a esta zona. Allí se tiene previsto llevar a cabo importantes anuncios desde lo que tiene que ver con programas de desarrollo en esta zona de San Luis, también lo que es la creación de un parque de Zona Franca en esta zona, el anuncio que se hizo en el primer encuentro de poder eh, colocar allí una oficina del banco de reserva, pero también se tiene previsto llevar a cabo un importante anuncio donde se estarán asignando nueve apartamentos a igual número de familias que están siendo desalojadas que ya fueron desalojadas con anterioridad de la zona de los haitíes que conlinda con el municipio de San Luis importantes encuentros también que tiene previsto dar allí el director general de titulación el doctor Mérido Torres con relación a desarrollar ya un programa de titulación en una de las parcelas que corresponde a esta comunidad de San Luis estos y otros importantes anuncios se estarán llevando a cabo en apenas unos minutos donde ya yo estoy arribando aquí precisamente al Instituto Tecnológico de San Luis Community College como le conocen todos, donde tiene previsto llevarse a cabo este encuentro que ya le hemos dicho con importantes anuncios para toda la comunidad de San Luis, San Isidro y toda la zona que colinda estos sectores por aquí. Así que nosotros apenas nos desmontamos para ya conectar con ustedes y de inmediato hacer contacto con el administrador general del Banco de Reserva Samuel Pereira a ver todas esas informaciones que tiene para esta comunidad. Así que de inmediato conectamos con ustedes. Qué bueno hoy encontrarnos nuevamente con los representantes de las laboriosas comunidades de salud y San Isidro. Cumpliendo con el mandato expreso de nuestro señor presidente Luis Abinader de escuchar sus requerimientos, compartirlos y actuar en consecuencia para encontrar nosotros las soluciones adecuadas a cada uno de los problemas que ustedes nos presentaron. Esta es una genuina demostración de la sensibilidad social de nuestro gobierno y de sus funcionarios, identificando plenamente, y estamos identificados plenamente con los sectores impulsores del desarrollo de esta importante zona del país. En el diálogo que nosotros establecimos, que nosotros establecimos en el primer encuentro, recordarán que abordamos asuntos de sumo interés para ustedes, le presentamos una breve panorámica de todas las acciones realizadas por el gobierno en beneficio de la economía nacional y en la mejoría de la calidad de vida de las dominicanas y los dominicanos en sentido general. Enfocamos ese quehacer en los sectores de salud, energía, medio ambiente, electricidad, agua potable, entre, otros, entre otras situaciones planteadas. Así como la participación del Banco de reserva, el Banco de Todos los Dominicanos, en proyectos en beneficio de San Isidro y de San Luis. Como ustedes saben, tras una terrible pandemia y ahora en el escenario de una guerra con todas sus consecuencias negativas, la guerra que ustedes conocen entre Rusia y Ucrania, esto, esto está llevando a una situación económica muy difícil a nivel mundial, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Pero que gracias a Dios... Gracias al esfuerzo y trabajo de este gobierno que preside el, el presidente Luis Abinader. Nuestro país, yo siempre lo digo en foro, nuestro país es bendecido por el gran trabajo. Nosotros como economía dominicana actualmente, nosotros somos la envidia de las demás regiones del país. Este, este, este, nuestro país a finales de este año se proyecta un crecimiento económico por encima del 5.5% del PIB, algo que es realmente asombroso en relación a las demás economías de la región. Y esto es por el gran trabajo realizado por nuestro presidente Luis Abinader, el gobierno y todo el equipo económico que ha manejado eh, esta situación económica global, esta inflación económica global, en donde el gobierno, señores, el gobierno está desplegando semanalmente subsidios a la gasolina, a la tarifa de energía eléctrica para beneficio de todas las comunidades. Había, yo estaba, ayer nosotros estábamos en, en la provincia de Monte Plata Nosotros llevamos igual, tuvimos un, un conversatorio con los, las comunidades de la provincia de Monte Plata con, con los miembros de la comunidad, de los miembros de la Junta de Vecinos. Nosotros le explicábamos y ellos ellos veían el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Señoras, yo veía un cuadro... De, la situación económica y veíamos que si no fuera por el subsidio económico de la gasolina regular que se da semanalmente al gobierno, la gasolina estuviera 100 pesos adicionales más cara de, de lo que está actualmente nosotros estamos ahora mismo en República Dominicana el galón de gasolina es el más barato de toda la región, incluyendo Estados Unidos y Europa o sea, eh, porque realmente hay una, una situación inflacionaria, pero este gobierno como, como apoya a toda su gente, a todos los dominicanos, va en auxilio de ellos, está haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobrehumano, en el tema de, de satisfacer esas demandas y llevar ese subsidio para que, que la comida, los combustibles, la energía, no siga llegando o no llegue cara a los hogares dominicanos. En el día de hoy estamos aquí y pasamos de lo general a lo particular. Por lo que en el encuentro que ahora estamos sosteniendo nos toca referirnos a los trabajos para satisfacer las necesidades de sus comunidades que fueron planteadas por ustedes en, este, en el encuentro anterior, indicándoles, señores, que no deben desesperarse, no deben desesperarse, dado que el proceso de consecución de estos objetivos no se logra, señores, de la noche a la mañana. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Ustedes verán las soluciones de los problemas planteados que debemos vemos atrás. Estamos siguiendo. Hay, hay situaciones que ustedes nos plantearon en el primer encuentro que estamos trabajando y el gobierno está trabajando. Toda esta mesa que está aquí son comisionados y están trabajando en beneficio de ambas comunidades. Pero estamos seguros que a través de acciones firmes por las cuales este gobierno está trabajando en beneficio de ustedes, vamos a llevarle todas esas soluciones que ustedes plantearon a todos esos problemas. Estas, esas soluciones que pueden ver y palpar en esta primera etapa de un amplio accionario en este encuentro son las siguientes. Primero, atendiendo a la petición de la comunidad relacionada con la no construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos en el distrito de San Luis, esta, le digo y le reitero, no se realizará aquí en el distrito de San Luis. Nosotros conversamos con la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPER y estos evalúan otras zonas geográficas para la instalación de las mismas, por lo que le reiteramos de nuevo esta, esta plata no será realizada aquí en San Luis, lo que es, es, una, es una promesa que nosotros lo hicimos en el primer encuentro, y aquí está el alcalde, que, fue, que estaba aquí igual y, fue un, y, y realizó tremendo esfuerzo, un gran trabajo para el alcalde el que pido un, gran, un, un buen aplauso, porque ha hecho un excelente trabajo el amigo Rodolfo Barrios Segundo, en cuanto a la petición relacionada con la solución de la escasez de agua. Continuamos trabajando junto a la Corporación de Acueducto y Acantallado de Santo Domingo para mejorar el suministro del apreciado líquido, porque sabemos que es de una de las más definitivas solicitudes externadas aquí. Nosotros estamos, conversamos con Fellito, nos reunimos con el, con el director de la Cafellito y nos garantizó, él está trabajando, eh, está continuando con los trabajos y nos garantizó que prontamente la solución del agua potable va a ser solucionada aquí en el distrito de San Luis y también en San Isidro. Tercero, estamos trabajando en identificar un terreno para la construcción de un parque de zona franca para la generación de empleo y el desarrollo definitivo de esta comunidad. Esta fue una de las peticiones que nos hicieron también y esta es una de las peticiones que más puse atención porque este gobierno cree en la generación de empleo. Nuestro presidente Luis Abinader en múltiples ocasiones se refiere a que la principal prioridad de él es: primero, generar empleo, segundo, generar empleo, tercero, generar empleo. Porque con empleos se genera riqueza y la, los municipios avancen, las comunidades se enriquecen con la generación de empleo. Nosotros estamos ubicando, teníamos un terreno. Que nosotros pensamos, porque aquí, óyeme yo a mí me gusta ser franco y sincero frente a la gente, porque la gente hay que hablarle franco, nosotros teníamos un terreno cerca aquí en San Luis, que lo habíamos ubicado pensábamos que era nombre del Banco de Reserva, pero nos dimos cuenta que ya ese terreno había pasado a propiedad privada, no estaba nombre del Banco, entonces nosotros inmediatamente nos vamos a dejar que esa zona franca nos en San Luis, ubicamos con medio torre y está haciendo gestiones con el CEA, para que terrenos que son del Estado Dominicano se instale definitivamente ese Parque Zona Franca, que va a generar mucho empleo y va a generar el bienestar a esta comunidad de San Luis. Cuarto, señores, nos solicitaron una oficina de barreceros en San Luis. Y yo les informo hoy que ya tenemos una ubicación precisa con dirección y todo. Esa oficina estará ubicada en la calle Quinta, próximo a la calle José Francisco Peña Gómez, en el primer nivel de una plaza comercial en construcción. Esa oficina esa oficina de reserva, la estaremos inaugurando en alrededor no más de cinco meses. Estará compuesta por un encargado, tres a cuatro cajeros físicos, dos gestores, un cajero automático disponible las 24 horas al día. Importante destacar también que en el proceso de construcción e inicio de las operaciones estaremos realizando operativos con nuestras unidades móviles, de modo que la comunidad pueda iniciar con sus transacciones bancarias de manera inmediata. Nosotros ya, nosotros ya, nosotros ya, como ustedes vieron, cuando el presidente se trasladó a la comunidad. Para la entrega de lo que es el bono familiar, nosotros empezamos, este bono familiar que es muy importante, señores, son 1.500 pesos impactando a un millón de personas. Nosotros como Reserva, para facilitarle a todos los municipios y a todos los dominicanos, empezamos a llevar esta, estos bancos móviles y es más fácil así para la persona cambiar inmediatamente su cheque. Pero pronto, en cinco meses, esa oficina ya estará abierta. También esta oficina le, le informo que tendrá un potencial para atraer más de 5.200 clientes cuyas transacciones financieras producirán cerca de 80 millones de pesos en los primeros cinco años. Lo que, es que con esto se reflejará en un dinamismo económico como nunca visto en la zona de aquí de San Luis. Ustedes se lo merecen y por eso nosotros traemos soluciones. Quinto, también es bueno destacar en esta oportunidad la exitosa implementación, como ya dije, del bono de apoyo familiar donde a la fecha han sido entregados más de 1.242 dominicanos una ayuda especial de 1.500 pesos a más de 1.242 dominicanos lo cual con esto demostramos la firme y sincera identificación de nuestro presidente Luis Abinader con esta área del país. Además también nos informó nuestra amiga Gloria Reyes, directora del programa Supérate, que a partir del 1 de agosto este año, se continuarán los operativos para seguir llevando este beneficio a los habitantes de esta zona. Esto es algo muy importante. La gente de Superate que está trabajando en el país entero y está haciendo un buen trabajo. Para este operativo, el banco de reserva, como ya le dije, nosotros enviamos y seguiremos enviando unidades móviles para mayor facilidad, para el cambio de estos cheques en la transversalidad de los, de los clientes nuestros del Banco de Reserva y puedan depositar, cambiar los cheques para beneficio de todas las comunidades. De igual forma, se realizó la incorporación de la siguiente cantidad de personas para optar por la tarjeta supera. Oigan bien, 508 tarjetas entregadas en San Luis en el último operativo realizado del 11 al 13 de junio. En el operativo del Gabinete Social del 18 de junio se hicieron... 1,135 inscripciones de tarjetas nuevas 661 en San Luis y 474 en el Bonito de San Isidro además se realizaron 600 inscripciones para acciones formativas de capacitación algo muy importante con esto con el programa supera. es un alivio también que vamos a continuar dando a todos los dominicanos que como ya les dije eh, va a impactar a un millón de personas con una ayuda de 1.500 pesos. Y como ustedes saben, Superate va incrementando las ayudas. Estamos ahora mismo con la tarjeta de Superate duplicando las ayudas que anteriormente se dan. Un extraordinario trabajo que está haciendo esta dirección que encabeza Gloria Reyes. Sexto, señores, a esta iniciativa se sumó también el amplio operativo realizado por el Gabinete de Bienestar Social, en el que se entregaron más de 16 raciones alimenticias, 500 raciones de alimenticias cocidas al ayuntamiento de la zona y se entregaron cientos de electrodomésticos, electrodomésticos, artículos para el hogar y materiales de construcción. Todo esto para las personas más necesitadas. Fue un operativo amplio en el que participó nuestro alcalde Rodolfo Valer y toda la comunidad. Entonces impactó de manera satisfactoria la comunidad con toda esta ayuda entregada por tanto por el, por el plan social como los, comedores, como, como los comedores económicos y el gabinete social de la Presidente. Séptimo, igualmente también algo que debo reconocer, que fue también una petición del primer encuentro, se han realizado trabajos para la iluminación de la carretera media mediante la instalación y cambios de bombillas a cargo de este y en instituciones a cargo también de la alcaldía de San Luis encabezado por Rodolfo Valero. esa calle, esa calle yo pasaba y esa calle parece un play iluminada totalmente y eso fue una petición de ustedes como unidades y ya hoy esa situación está resuelta octavo también otra petición que nosotros hicieron y que hemos resuelto se realizó un operativo especial el pasado 18 de junio donde cumplimos con varias cosas. Instalación de dos comedores económicos móviles, uno en El Bonito y otro en San Luis. Dos unidades móviles de la Administración de Servicios Sociales, ADES y Senasa, ubicados también en El Bonito y también en San Luis. Se entregaron, señores, 400 canastillas para mujeres embarazadas. Se entregaron alrededor de 7 millones de pesos de medicamentos de alto costo, Tres bodegas, nosotros instalamos Móviles de INEPRE en los siguientes sectores En los altices, San Luis Y La Casita, donde estaba INEPRE Presente entregando los bonos de alimentos, Los, los, los compos de alimentos. También señores Otra de las promesas Que, que una de las peticiones Que nosotros eh, nos hicieron en este primer encuentro Que nosotros tuvimos bien, bien de, de analizar y ver Fue también que a través del Voluntariado a Reservas nosotros nos comprometimos a apoyar a todas las instituciones de, de ayudas sociales no gubernamentales de esta zona de San Luis. Todas esas, esas eh, instituciones, ONG que participan en esta zona, nosotros estamos en contacto con el voluntariado de Reserva, que es el brazo social y de ayuda social del Banco de Reserva, y va a cooperar y va a ayudar activamente a todas esas ONG dentro de los próximos días, tanto el voluntariado en reservas como el banco de reservas, nosotros estamos comprometidos con todas las ONG que impactan de manera positiva en la comunidad de San Luis y San Isidro. También, señores, queremos decir que aquí, entre otras de las cosas que nosotros tenemos, hay una, hay una, eh, una petición que nos hicieron formalmente, y es algo que yo quiero expresar, fue una, una ayuda en donde todos aquí eh, trabajamos conjuntamente, eh, tanto Mérido, el alcalde, Edio eh, Astacio y todas las personas que aquí nos acompañan. Y es una petición con relación a un desalojo que se realizó eh, hace como un año, ¿verdad? Hace como un año, el desalojo. Sí, más o menos hace como un año en donde se realizó un desalojo que fueron que fueron afectadas eh, muchas personas y entre eso se nos acercaron de las personas eh, afectadas nos indicaron nueve familias que fueron impactadas por ese desalojo nosotros hicimos un levantamiento ese fue el desalojo específicamente en el sector, ¿la rusa fue? ¿en los Haití? en los Haití se fue Perfecto. La okay. la <ríe> nosotros evaluamos esas personas entonces nosotros queremos con esto Perfecto. Quiero anunciarles a todos ustedes en el día de hoy que hoy le estamos haciendo entrega aquí la llave de sus casas a estas nueve familias que van a tener su apartamento nuevo. nueve familias van a ser agra agraciadas ese proyecto de los, del Ministerio de la Vivienda, un excelente proyecto que está siendo construido aquí, que van a ser entregadas su vivienda antes de que finalice el año, primero de diciembre es la etapa de la entrega wow. de esa vivienda. Pero lo más importante, lo más importante que esa vivienda Van a ser disfrutadas sin poner un chelito. Son gratis para todos los para esa nueva familia. Gracias a la guasa de barrio de ser y Ministerio de la Biblia. Va a ser una casa suya para que la disfruten todos. En el listado que yo quisiera estar aquí sí, que quisiera que... Okay, okay. perdón no. vamos a ir llamando si sí. vamos a entrar en sí. su yo, yo, yo quiero que aquí pase su llave simbólica sí. Sí, eh, para que con eso vaya la constructora la señora Yajaire Elisa de su el señor Isidro Pro Rodríguez Bueno, pero el señor Isidro, vamos, no, vamos a permitir que el señor Isidro se quede debajo. No, no, no, sí. Eh, por favor, que se quede aquí delante. Sí. No, no, yo voy a bajar, dice el señor Isidro. Va? Sí. Pues vamos a bajar. Eh, vamos a baja. abajo. La señora Marisa, la Gracia, hoy es aquí. El señor Ramón Geraldo Hidario de León. Chiche, que no se ve el chiche. Gracias al Ministerio de la Vivienda al Barco, y al Banco de Y nosotros eh, Estamos tratando de localizar al ministro Pero como el gobierno está en las provincias El ministro se encuentra en este momento También llevando soluciones En Santiago Rodríguez De parte del gobierno del presidente Abinader. Yo quiero que vamos a nosotros Pero usted tiene otra noticia En su casa nueva Que ustedes son los mexicanos Trabajadores, ejemplos y ustedes solo merecen junto a su familia. Así que de verdad que me siento sumamente orgulloso de su Vamos a tener a hacer las entregas eh, simbólicas de su que me... una solución que llega en apenas dos meses a algo que tenía años y llegó el gobierno del presidente Abinader y hoy podemos decir que nueve familias cuentan con un techo propio, con un techo seguro y sus familias Disfrutará de este gran beneficio Yo creo que amerita otro aplauso, ¿verdad? que tiene la comunidad, y hoy el gobierno está llevando soluciones respuestas a esos problemas planteados hoy, en el caso específico nuestro, nos tocó a nosotros San Luis y San Isidro, donde volvimos de nuevo aquí a la comunidad y le traímos porque yo vuelvo y digo, no son promesas, son hechos nosotros estamos trayendo soluciones aquí a esta comunidad de hoy eh, vinimos con soluciones en el aspecto de la CAS, reparación, iluminación de, de calles, entrega de tarjetas, entrega de comidas. Y muy especialmente hoy entregamos, en el cual me siento sumamente satisfecho, orgulloso, por todo este equipo de trabajo que nos acompaña aquí. Le entregamos a nueve familias que, señores, hace años, años... Aquí está el alcalde Rodolfo Valera. ¿Cuánto tiempo tenía, Rodolfo? se va un año y algo Bueno, hace un año y pico que tenían desalojado pero, pero eran calamidades que tenían y las personas querían su vivienda nosotros hoy aquí le estamos entregando a esas nueve familias, nueve apartamentos una alianza eh, conjuntamente con el Ministerio de la Vivienda y el Banco de Reserva, en donde nosotros asumimos el 100% del costo de esas viviendas, esas personas van a tener su nueva casa sin pagar un centavo gracias a la voluntad de nuestro presidente Luis Abinader, que hoy domingo está poniendo todos los servidores ...público, acercarse a las comunidades como siempre lo ha hecho desde que nosotros hicimos iniciamos esta gestión Mérido, no solamente aquí, sino que vemos que usted va para Nueva York a entregar títulos también Bueno, ya hemos hecho historia entregándole el título del Palacio Nacional ustedes saben que 75 años después de haber construido el Palacio Nacional no tenía título y ahora nos vamos el lunes, mañana hacia Estados Unidos, a los dominicanos de la diáspora que no tenían la posibilidad de venir a la República Dominicana a retirar su título. En esta semana, conjuntamente con el cónsul dominicano allá en Nueva York, vamos a hacer una entrega, tal y como lo hacemos en la República Dominicana, de más de 100 certificados de título. Querido, en la zona de San Luis todavía hay algunas parcelas que no están tituladas. ¿Cuándo se iniciarán esos trabajos? En el día de hoy anunciamos que el martes, brigada nuestra estarán en la parcela 3B, y también vamos a iniciar los trabajos para entregar más de 2.000 certificados de título a la familia del Bonito. ¿Cómo se siente la alcaldía con la presencia del gobierno aquí en San Luis? Bueno, feliz, altamente aquí, satisfecho. Esto es histórico, sin precedentes. Nunca se ha visto, había visto un presidente accionando de manera tan directa y contundente en nuestro territorio. Luis Abinader, un presidente admirable, un municipalista desde los pies a la cabeza, invirtiendo en los sectores más de poseído, ...donde mayores niveles de pobreza hay... ...que son los distritos municipales... ...y él ha dicho que esto es de abajo hacia arriba... ...vamos a atender primero a los más necesitados ...y está en cuatro líneas de diferentes de direcciones... ministerios eh, ministerio del gobierno... ...hoy tenemos aquí a nuestro flamante comisionado... ...que estamos alegres, contentos... ...que es el licenciado Pereira... ...que es el que está dirigiendo aquí el programa... ...el programa, eh, la, el gobierno el programa. de las provincias... ...y realmente que en poco tiempo... Todas las promesas que se hicieron ahí en su mayor parte se le están dando respuesta, Grandes inversiones a través de la Liga Municipal, Liga Municipal Dominicana, que el gobierno está haciendo transferencias. Es decir, que es una revolución, es un impacto contundente, impresionante. Y por eso el Distrito Municipal de San Luis hoy está de regocijo un regocijo municipal por la forma en que nuestro presidente nos está tratando. Finalmente, Samuel Pereira, el presidente designó parte de la comisión oficial para ir esta tarde a Cooperstown. ¿Un mensaje a los dominicanos para que puedan esta tarde sintonizar esta transmisión histórica? Sí, claro. Hoy es un día histórico. No solamente porque el gobierno está en las comunidades, sino que hoy un inmortal Llega un invencible, como tal decimos nosotros, la familia Banreservas. Hoy se elige a David Ortiz como miembro de Cooperstown. Todos los dominicanos debemos estar en sintonía, viendo ese evento trascendente en donde nuestra bandera dominicana se pone en alta. Gracias a ese dominicano, a ese gran dominicano invencible, nuestro David Ortiz. O sea que en sintonía que el Banco de Reservas está apoyando tanto a David Ortiz como a todos los dominicanos. Muchas gracias.